Así como hablaba con una persona que estaba sentada tomándose el desayuno, me dice que qué bueno que está esto porque yo me levanto y no tengo nada en la barriga y a veces tengo frío, eh, solo tomo a veces agua y, y la verdad que eso es feo, sí le digo, la verdad eso es feo, levantarse así con la barriga vacía, le digo, cómo empiezas el día con la barriga vacía no tiene sentido, eh, lo único es quedarte a dormir y lo que pueda darte la gente de la calle, ¿viste? hoy en día no sabemos cuánto es la cantidad de gente que está afectada por, también por la pandemia, y por, por todo lo que viene pasando en los últimos años con, con los diferentes gobiernos, eh, tanta gente en la calle que la está pasando realmente mal. Hay mucha gente, ayer hubo mucha gente, hoy recién van a empezar a salir los, las personas, vienen como 9 y media días, empiezan a llegar más gente, y nosotros terminamos a la 11 pero la verdad es una ayuda, a veces nosotros mismos del bolsillo nuestro, de colaboraciones de mi casa también, pedimos así, por ejemplo, vasos, pedimos este, algunas cositas para hacer un budín de pan, una torta frita, aparte que también es IVA, aportamos aceite nos brinda el aceite, nos brinda la harina, en la casa nos agrupamos, mi casa, aquí es mi casa, nos agrupamos y hacemos todo esto para el día siguiente. ¿eh? El café no es barato igual también, ¿viste? agarramos, tratamos de darle algo a alguien y que no sabes que nos brinde, aunque sea una bolsita de café para pasar. Hay muchas cosas que se sufren. Como decir, una compañera me dice, el pobre ayudando al pobre, esa es la realidad. Y la gente nos mira medio, medio raro, se sorprende, se sorprende por, porque es la primera vez, creo que has, hay un desayuno, un desayuno a la mañana para la gente, es más, hoy pensamos, pensaban que nosotros estamos vendiendo el café eh, o el mate cocido sí. y no, y se sorprendió con él, no, no, no estamos cobrando nada, lo hacemos a voluntad nuestra porque queremos ayudar a los, a los, a los más débiles. Mi nombre es Ariel Villagra, eh, pertenezco a Proyecto 7, soy el coordinador de uno de los centros de integraciones eh, Monteagudo, ahí en Parque Patricio, eh, tengo 37 años eh, y, bueno, y hoy estamos acá en el Obelisco dando el desayuno a la, gente, eh, a la gente de situación de calle. Hoy en día, la verdad, es una lástima de haber tanta gente y este, que estos gobiernos no se preocupen por la gente de situación de calle es una verdadera lástima. Porque la verdad, uno pone los votos en las urnas para, para, para generar una esperanza para, para salir adelante. Y, y lo que se enriquece siempre son ellos y, y cada vez más la gente eh, está durmiendo en un banco de una plaza, en un banco, en un cajero y no les importa. No les importa, siempre a beneficio de ellos. Yo soy Rosario Martínez, eh, pertenezco al Siva, coordinadora de Inclino de Buenos Aires, grupo, este, junto con el eh, MTDE y Proyecto 7. Vinimos a los desayunos a repartir a la gente de la calle. Hoy en día la gente tiene miedo de ir a un parador, tiene miedo de también de estar en la calle, hay gente que no, nunca estuvo en la calle y hoy en día, como dije recién, con varias razones, le afectó mucho todo lo que está pasando, y, pero hoy en día están dispuestas a cambiar su vida y quieren ir hoy a, un, a un centro o algo. Por ejemplo, hoy un muchacho me pidió si, si podía ir al, al centro de Monteagudo. también con nuestra humildad ayudar a la gente que también están un poquito menos que nosotros que no tienen un trabajo que no tienen como se llama un subsistir en el día siguiente está bien vivirán a veces también de ayudas pero esas ayudas no te alcanzan para el mes yo también a veces también tengo una ayuda a veces una ayuda pero no me alcanza tengo dos nenes soy madre soltera el padre está como te digo <coughs> Responde, pero como le pasó muchas cosas, no puede. Entonces yo me vengo también con mis hijos. Pero así como puedo, así como me ayudan, trato de ayudar a las personas que sé que lo necesitan. Porque en algún momento también he pasado así este tema. He, he vivido casi, casi me han sacado de mi casa, casi he estado en la calle. He, he sufrido la necesidad de que quién me cocina, trabajar dónde, quién dejó a mis hijos y todas esas cosas. Por eso digo yo... El pobre ayudando al pobre porque sabemos y reconocemos la necesidad de la gente que está en la calle. situación de calle en medio de una pandemia, porque es esencial, señora presidenta, es esencial que vengan a ver en qué situación están. Estamos en el siglo 21, señores, además de un plato de comida, se necesita asistencia médica, asistencia psicológica, para que la persona pueda salir de la calle y pueda ser feliz. ¿Cuántos médicos, cuántos licenciados no Gracias a Dios nos mantiene con salud. Todos seguimos con salud, tratando de, con mucha gente. Por ejemplo, hoy día, más, más tarde, empieza a venir más gente. Y son gente que está en la calle también, expuesta también a enfermarse con este tema de la pandemia, del COVID. Nosotros también el, mes, hace, el año pasado nos enfermamos todos. Pero bueno, estamos acá dándole la lucha para la gente que necesita. Y bueno, da gracias a Dios que nos está siguiendo salud nos sigue dando para poder ayudar a esta gente que lo necesita de verdad. Espero que por lo menos hagan algo por la gente en situación de calle, que por lo menos la ley, la ley que estamos luchando y luchamos tantos años, le salga como salieron muchas leyes, porque la gente en situación de calle tiene ley y tienen los derechos, de que pero ellos lo tienen que hacer valer. Ya está presentada en el Congreso, ya está presentada en todos lados, pero bueno, falta que salga a la luz. Estuvimos toda la semana, empezamos en congreso y bueno, ahora nos mudamos un poco para acá, para el obelisco, eh, para, para brindarle un poco, algo caliente a la gente que la necesita. Mucha gente, tanto en congreso como, como por acá, pasa mucha gente todos los días y siempre bien agradecida por, por lo que estamos haciendo con los compañeros de la MT, MTD y los compañeros de SIVA que somos una agrupación chica, una, una ONG chica, pero con mucho ganas de trabajar para los que están más abajo. Yo sí soy extranjera, como digo, soy extranjera, pero también doy gracias a este país, que hace como 16 años estoy acá, que me dio también. Y doy la mano para la gente que lo necesita ahora, en este momento de pandemia, que no se pueden salir casi todos a trabajar, porque dicen solamente es esencial. Y nosotros que quedamos en casa, ¿cómo hacemos? Entonces yo tengo que trabajar dos veces por semana y lo demás no, cuidando a mis hijos. Y bueno, así es, hay que cuidarnos, sí, siempre cuidarnos, la verdad. Que termine todo esto, que termine todo esto de la pandemia porque la gente también se está yendo. Hay mucha gente muy buena que se está yendo y bueno, eh, solo decir que Dios los bendiga, los proteja. Muchísimas gracias.